wa gopay grogiy homaiwa man napu ipkai chu go hesus gatug drama oin amna matwa namis chogik E ashpek sap dodam guinam mapim gopay gro na pu ipkai chu go hesus ismat ka chiopa am daigu israel kamatkam. kam huang am wasia ko tai mopi ki amin namat pai bai go hesus gopay cham to mba nagus chodon vago nam amapim, nacimiento en arago, camto en baigo, ciopa am, daigo israel, camat cam, napuip kaijo, jesús, mucho va a que nat papo pegro, nat putedam go uvego en amitunu, kanda kingo, na sapuk kaijo, kio cam na pegro, vanat muévame pegro, me va actor, go hiniago uvego en amitunu, kanda kingo, optedda, apa madre tirdego jihadun am kaijo, jihadon vai va a ir Cham, ando yo pimi, va a nada tu Cam, no Juan no por me ibe yo pejo grave, Cam, no es Cam, voy a go Cam toguí tu daigo Israel Cam ha Cam, ba hijo que go Jesús na tu sin pasto ha mam tu sinja daigo namo Caicho, yo na has va a tu aginja, a cuzacuyp matinha donny mo ya hab oirit putoha a agin ya nashito chicho israel cama atcam guiayan ya oirit aga obzigo chiope namba yo mu ya mom pandagua atcam israel cam nashir silcam ancam payo kma cam agin ya Chamirpoy. His hischomadam yo gua atcam nayu kash to aga nengo a agin nengo ka in cam ya oirit putoha a agin jahia habigo inapshiatuk kanyadun opis macim naychuk kash batu a aga um a agin ya amjo van a poder escucharlos. Madeth que enamír a los sirios por captar a los Hashkwa mohab Gilim, pues si cae Padu mi toma aquí, para gurkam. yo mohpo y percubte de tu guerra cam. to dan da Daigu Israel cam aat Va ge subte da gu bagur. ba ge. Mohab siga cam, que ni suam ma chei ni va me igero makhsi cuhot goanas nambei ka goisus buinru go kai pas go na poi go am kam dan daigo israel kamat kam go paigru go gamun ka remita iko go va moba va de go jiman kam nam Guinago chamto goina go cham to a go pedro hup kai to Guhina go maded guina mirto nam toguin go cam toguin by daigo israel camatkam Narhat ning page am gunat nakaran sony go pegro, kaicho ape, nafawishmo mo wemad napa urschen, zit pair babuk no waboi, guhina go kug go pegro to kaicho go Jesús, vami kaich, kakaich, vahingo kglicha